Nuestra Constitución nos garantiza el derecho al disfrute de la propiedad privada y establece que si el gobierno necesitara expropiarla para un fin público, se debe pagar compensación justa por esta.